Bienvenidos al curso de Electrónica de Potencia. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. A lo largo de este curso vamos a perseguir los siguientes objetivos. El primero es analizar las diferentes configuraciones de conversión de energía eléctrica mediante el uso de puentes electrónicos o convertidores electrónicos. Vamos a estudiar las diferentes topologías de utilizadas en el proceso de conversión de energía eléctrica mediante puentes electrónicos. Analizaremos el impacto y las formas de onda de tensión y corriente, tanto a nivel de la carga como a nivel del sistema de potencia, producto de los procesos de conversión de energía mediante puentes electrónicos. Finalmente, estudiaremos diversas aplicaciones de los puentes convertidores tanto en corriente alterna como en corriente continua. Esta introducción está dividida en tres partes. Hablaremos un poco de la electrónica de potencia, sus principales aplicaciones, sus componentes, desde cuándo se desarrolla. Veremos también las topologías de los puentes convertidores que veremos a lo largo de los distintos módulos que integran este curso. Y finalizaremos viendo la estructura del curso y los distintos módulos que integran el curso de electrónica de potencia. La electrónica de potencia estudia cuatro procesos de conversión de energía. El primero de ellos, rectificación, que es el paso de corriente alterna a corriente continua. El segundo, el troceado, que pasa de corriente continua a corriente continua de diferente magnitud. El siguiente es el proceso de inversión, que pasa de corriente directa a corriente alterna. Y el último es la cicloconversión o conversión a ACAC, que permite cambiar la corriente alterna a corriente alterna de distinta tensión y o frecuencia. Entonces, a lo largo de este curso, los módulos se centran en el estudio de estos cuatro procesos de conversión de energía. La electrónica de potencia hoy en día es utilizada en muchas áreas, desde la transmisión en corriente continua, los sistemas de tracción masivos, los sistemas ininterrumpidos de alimentación o mejor conocidos como UPS, el control de motores, la robótica, los vehículos eléctricos, las fuentes de alimentación. Desde el punto de vista residencial, lo tenemos en aplicaciones tales como las lavadoras, los aires acondicionados, los sistemas de refrigeración e inclusive los microondas. Entonces vemos que las aplicaciones electrónica de potencia o la electrónica de potencia va desde las aplicaciones más simples que podemos tener en nuestro hogar hasta aplicaciones de, de transporte de altos bloques de energía como puede ser la transmisión en corriente continua o HVDC. En Venezuela, muchas de las aplicaciones de la electrónica de potencia las vivimos día a día con los sistemas de transporte masivo. Metro, trolebus, tren, monorriel. O sea, en Venezuela conviven muchas tecnologías de transporte masivo. La electrónica de potencia no es algo nuevo. El transporte masivo se inicia a principios del siglo XX. Es decir, desde 1900, con la aparición de las válvulas de mercurio a principio de la primera década de 1900. Y ha ido evolucionando poco a poco, como lo vemos en esta lámina, hasta distintas aplicaciones, hasta los componentes más modernos que vemos hoy en día como son los IGBT o los nuevos componentes, no ya no realizados en silicio, sino en... Y otros materiales o combinaciones de ellos que permiten mejores prestaciones a nivel de semiconductores. Vamos a ver distintas topologías que vamos a encontrar a lo largo de estos módulos que integran este curso. Generalmente, todas las topologías tienen que ver con unos cuatro esquemas de, con de conexión entre la fuente y la carga. El primero de ellos cuando tengo una fuente de tensión y yo quiero regular la tensión en la carga. El segundo, donde tengo una fuente de corriente y deseo regular la corriente en la carga. El tercer esquema es un esquema mixto. Tengo tensión de fuente, pero deseo regular la corriente en la carga. El último esquema es el contrario. Es decir, fuente de corriente, pero deseo controlar la tensión sobre la carga. Sobre estos cuatro esquemas se basan los principios de conversión de los puentes electrónicos. ¿Qué topología vamos a tener? Pues Las topologías van evolucionando si son puentes monofásicos o son fuentes trifásicos. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de algunas topologías utilizadas en conversión DC-DC, donde se pueden aplicar tanto para reducción como amplificación. Entonces vamos a ver algunas de las topologías que posteriormente las estudiaremos en detalle en cada uno de los módulos que integran este curso. Tenemos topologías en este caso de rectificación para pasar de alterna a continua. Topologías nuevamente, esta vez nuevamente de rectificación pero de onda completa, trifásicas. En este caso ya empezamos a tener topologías de conversión de, de continua a alterna, es decir, inversores, monofásicos, trifásicos, trifásicos en delta. Finalmente, hablaremos de cómo está integrado este curso, qué módulos lo integran, cómo va a ser su evaluación. Este curso lo vamos a ver bajo la metodología de clase invertida, o Flipper Classroom, como se conoce en inglés. Donde la mayor carga la van a tener ustedes en su hogar a través de una plataforma de aprendizaje interactivo como lo es Canva Instructor, mediante la utilización de un material de apoyo y distintos videos que han sido desarrollados para cada uno de estos módulos que integran el curso. Nuestro curso está integrado por tres módulos, que vamos a ver a lo largo de estas 12 semanas, es decir, cada módulo nos centraremos en su estudio durante cuatro semanas. El módulo 1 tiene que ver con la los principios básicos de conversión y está integrado, como ustedes pueden ver, por 7 temas diferentes o siete submódulos diferentes. Mientras que el módulo 2 está desarrollado en 5 submódulos, al igual que el módulo 3. En el módulo 1 estudiaremos los principios básicos de conversión de alterna continua. En el módulo 2 terminaremos de estudiar estos principios de conversión y sus aplicaciones, tanto monofásica como trifásica y veremos la aplicación sobre el control de velocidad de máquinas de corriente continua. Finalmente en el módulo 3 cerraremos el ciclo de los distintos tipos de conversión de energía que tenemos. Veremos conversión AC a AC, DC a DC, entre otras. Veremos aplicaciones como es el control de la máquina de inducción y veremos los rectificadores activos. En estos módulos vamos a verlos un poco más en detalle cómo están integrados. Entonces cada módulo está integrado por una serie de temas. En módulo 1, arrancará con el análisis de circuitos mediante series de Fourier. Veremos los problemas de calidad de servicio que involucra el proceso de conversión de energía. Hablaremos un poquito de los fasores espaciales o vectores espaciales que nos va a permitir simplificar el análisis. Haremos un repaso de los circuitos con interruptores. Después veremos los distintos dispositivos electrónicos que podemos utilizar en la electrónica de potencia. Continuaremos con la primera aplicación que son los rectificadores de media onda y culminaremos con las especificaciones de Dios y tiristores. Cada módulo o cada tema está dividido en distintos subtemas y cada uno de ellos presentarán o evaluaciones tipo ejercicio o evaluaciones mediante exámenes cortos. Finalmente, el módulo presenta una evaluación Completa de un ejercicio de aplicación de todos los conocimientos adquiridos a lo largo del módulo. Estas imágenes las pueden ver en las infografías que acompañan la introducción del curso. Las podrán ver mejor en detalle, donde puedan ver cada uno de los temas que componen cada uno de los módulos del curso. Tanto el módulo 1, módulo 2 como módulo 3, cada uno de los temas y qué subtemas los llevan. Adicionalmente en esta infografía podrán ver cuándo se tendrán evaluaciones cortas o ejercicios de aplicación los cuales van a ser evaluados. En esta, info en esta lámina podemos ver el módulo 2 correspondiente a la segunda parte del curso donde terminaremos de ver el rectificador de media onda esta vez controlado a través de Tilistoria. Hablaremos del rectificador monofásico, del rectificador trifásico. Veremos el efecto de un puente real cuando es conectado a un sistema de potencia, el cual tiene una impedancia que lo define. Y finalmente haremos aplicaciones sobre el control de velocidad y posición de máquinas de corriente continua. En este módulo tendremos ejercicios evaluados en cada uno de los temas y una evaluación final que corresponde a ejercicios de aplicación de cada uno de los puentes. En el módulo 3, veremos o arrancaremos con los controladores ACAC, veremos los controladores DCDC, el inversor, veremos la aplicación sobre la máquina de inducción, y culminaremos el curso con el último módulo, que son los rectificadores activos. En este módulo tendremos ejercicios evaluados, para cada uno de los temas que lo integran y un ejercicio o una evaluación final, correspondiente al análisis de aplicaciones de cada uno de estos puentes sobre problemas o casos prácticos. De esta forma está integrado el curso de electrónica de potencia. A lo largo de este tema de introducción podemos ver las distintas infografías desarrolladas donde puedan ver la historia electrónica de potencia, cómo ha sido la evolución de los componentes, su aplicación. Tendrán la infografía, la disposición de la infografía donde está toda la estructura del curso, cuando se van a presentar evaluaciones de ejercicios evaluados o evaluaciones completas de ejercicios de aplicación. Tienen a su disposición un video de cómo utilizar la herramienta de Canvas Instructor que nos va a acompañar a lo largo del curso para poder verlo de manera semipresencial y tendrán un video explicativo en qué consiste la metodología de clase invertida o Classroom, que nos permitirá ver cómo vamos a ir evolucionando a lo largo de esta nueva modalidad de aprendizaje, que es a través de la clase invertida, donde una mayor parte de la carga de conocimiento la van a tener ustedes en su casa o en cualquier momento, la aplicación, la plataforma de Canvas Instructor tiene la ventaja que no solamente puede ser visualizada a través de navegadores de página web, sino también tienen aplicaciones tanto de Android como IOS, que les permite verla en tablets o en celulares. Espero que este curso sea de su agrado y nos acompañe a lo largo de cada uno de los módulos y las evaluaciones que han sido diseñadas para lograr los objetivos que hemos visto. Gracias por su atención y no me queda más que invitarlos a que continúen con cada uno de los módulos que integran este curso.